personalmente solamente va a enviar una carta demostrando las contradicciones de las partes considerativas y su decisión de no acompañar a hacer justicia a Bolivia. Ustedes saben muy bien de dónde viene esta injusticia, de una invasión. Y no es posible la Corte beneficia a los invasores, a las sanas nacionales. En el fondo es eso. Yo siento que es una corte para los pueblos y no para las transnacionales que invaden, toman, toman territorios para saquear sus recursos naturales. No se puede pedir a Dilemar que haga profunda investigación de los daños económicos después de la invasión, es decir, de 1879. ¿Cuánto daño? Primero, bloqueándonos bloqueándonos la exportación, la importación. Y también investigar ustedes, saben, periodistas de Bolivia, del exterior, tantos paros en los puertos chilenos. ¿Cuánto daño? Que el tratado de 1904, un tratado impuesto, injusto y sobre todo incumplido en estos tiempos ahora vamos a acelerar con esta experiencia, mala experiencia la corte de Internacional de justicia el triunfo oceánico salía hacia el Atl Atl Atl Atlántico por, por Puerto Santos y al Hilo por a Pacífico por Puerto Hilo pero además de eso también vamos a acelerar quiero que sepan hermanas y hermanos ya estamos con un proyecto avanzando pero acelerar Puerto Buits. Y tenemos otras propuestas de países vecinos como Argentina, como Uruguay, abrirnos espacios de exportación, de importación de productos.